Hola bienvenidos hoy trataremos sobre el tema de Mesoamérica el término Mesoamérica es un concepto geográfico que se designa a una área específica especialmente eh, suscitado en México, Honduras y Guatemala es una, es una serie de culturas y rasgos culturales que se compartieron los grupos y que se establecieron en diferentes regiones como son los mayas aztecas e incas Dentro de los aztecas es importante definir que existieron sociedades como los nobles en las cuales abarcaron los caciques, eh, dentro de los plebeyos, dentro de los plebeyos estuvieron los, los, de, los de menor jerarquía, y los esclavos que dentro de los esclavos fueron quienes este, siempre se dedicaron a trabajar a, y recibir malos maltratos e incluso este, llegar hasta la muerte siempre los aztecas se basaron en de una economía eh, muy, muy avanzada en la que se utilizaron eh, las chinampas, las técnicas de la rosa que eran quemar el monte que era quemar el monte y, y ponerlo como abono para luego este, seguir este, eh, sembrando eh, cada una de las parcelas que se las, que se las designaba cada uno es importante también este eh, recalcar los sacrificios que se hicieron a principios del año 1450 con el fin de obtener prisioneros para los dioses eh, dentro de esto se destacó a los a los, a los negros africanos a los quienes se los, se los trajeron desde allá para que reemplace e incluso ayude a la mano de obra de los indígenas a los cuales se los trataba mal se los tenía todo el día eh, trabajando las tierras y cuando estas personas ya estaban mal eh, de salud se puede decir este, simplemente eran cambiados y volvían a comprar en los mercados y, y los dejaban morir con, la, con referencia a la, a la agricultura este no no fueron una, no fue una, civil, una civilización ganadera ya hablamos de que los principales cultivos siempre fueron el maíz el chile el algodón siempre se construyeron los los huertos flotantes como las chinampas en las que se realizaron en lagunas lagunas o laderas este, o laderas de, de algunos de los lugares que existían en, en la época dentro de los incas es importante recalcar el área cultural andina los indígenas siempre ocuparon un territorio que correspondió siempre a perú a bolivia argentina ecuador y el sur de colombia este, es importante también recalcar de que que los los incas siempre este, siempre permanecieron aunque hubieron choques de cultura que, que provocaron la aculturización con la venida de los españoles ellos siempre se mantuvieron aunque se apoderaron de sus tierras eh, siempre los sometieron para que trabajen eh, vinieron este, franciscanos jesuitas e incluso que este, evangelizaron a muchos este, indígenas dentro de los cuales salieron muchos este, artistas importantes como Manuel eh, Manuel Chile que es Caspica, alias Caspicara eh, eh, eh, siempre este, estuvo ligado los, la, la, mano de obra, la mano de obra indígena eh, es importante también recalcar que los españoles este, evangelizaron Evangelizaron a, los evangelizaron a ellos e incluso este, se produjo el mestizaje con, el, con los españoles y la cultura inca en realidad este, hasta la actualidad se han mantenido y es importante este, también definir de que somos parte de ello somos parte de ello y por lo tanto este, nuestra, nuestra sociedad en la cual estamos viviendo deberíamos este, analizar y, y ver de dónde provenimos es importante tener esta, esta aclaración y es un tema muy bonito en el cual debemos este, seguir recalcando eh, e incluso seguir investigando porque son temas muy amplios para para nuestra materia dentro de la economía siempre se basó en la agricultura eh, que consistía en el cultivo el maíz como podemos este, observar en la diapositiva siempre el laglio era quien, quien llevaba todo lo que los, este, los indígenas realizaban al, al curaca y eso se puede reflejar aquí cómo se realizaba el trabajo este, siempre la economía se basó en el trueque que era el intercambio de productos que se los hacía de un lugar a otro e incluso se lo hizo por vía marítima, fluvial terrestre y siempre este, e incluso como moneda utilizaron las pepas de, de, de cacao las cuales eran intercambiadas también otra, otra moneda que se utilizaron también fueron las conchas y estos eran los que se permitieron y siempre se realizaron este, intercambios, eh, intercambios con otras comunidades